Bueno, pues esto inicia remontándonos en el año del 2013 con una marca llamada Echanem, tal vez muchos de ustedes la conozcan, la han visto por la calle. Bueno, pues esta marca la ha tomado importancia a la ecología y por eso es que ellos trajeron un proyecto en el que ellos reciben ropa de nosotros, que ya no usamos, que tal vez ya no queremos, que tal vez está un poco gastada y ellos la vuelven a utilizar. Y bueno... Pues ellos dicen que el desgaste, las roturas o el uso no son motivo suficiente para no darles una segunda oportunidad. Un calcetín suelto o un vestido no tan usado o una camisa destrozada y así toneladas y toneladas de textiles que se pudieron haber reutilizado o reciclado, se terminan tirando junto con la basura del hogar. Y bueno, tal vez tú te preguntas, ¿y cómo yo puedo ayudar a esta causa? Bueno... Pues el primer paso es que tú lleves tu bolsa de la ropa que ya no uses y la dejes en cualquier tienda de chanel De ahí se la llevan a almacenes donde la clasifican entre la ropa que aún tiene vida y la que ya no tiene vida Y otras 350 clasificaciones Las que ya no tienen uso en la industria de la moda se les lleva un sector del automóvil o de la construcción como acolchado o aislante Y un 1% de esta ropa es recogida y se quema y de esta manera se convierte en energía nueva Y bueno, pues yo fui Gerardo de Unamos Pet, y espero que te haya gustado este video, y espero que ahora tengas un poco más de conciencia sobre la ecología, tal vez viéndolo desde un punto que te gusta un poco más a ti como joven, que es la ropa, y así ayudes a salvar a tu planeta. Muchas gracias.